Muy buenas a todos, amigos de YouTube. Hoy les voy a mostrar una novedad muy interesante que salió en nuestra aplicación de AESA. Nos va a decir qué tiempo dura nuestra lámpara encendida. Vamos de una vez a la aplicación para que veamos esa nueva novedad. En lo personal, para mí, esa novedad es muy buena porque así veo el consumo, el tiempo que dura esa lámpara encendida. Entonces, para hacer eso, nos vamos de derecha a izquierda vamos en la parte que dice device nos va a salir una función en, en esos cuadritos que están cargando ahora. ya que estamos aquí le vamos a dar la parte que dice energy dashboard Luego que le demos a esa parte, vamos a ver eh, la lámpara inteligente que dice la tendencia. Va a, de, va a decir el tiempo que esa lámpara dura encendida. Dice que por día esa lámpara dura dos, dos horas y es correcto porque yo la enciendo a una hora específica y la mantengo encendida por un corto tiempo entonces podemos ver todo todas las cosas que aparecen en esa novedad también si le damos a see more a ver más podemos ver más detalles y podemos ver que esa lámpara de la habitación dura unos 0.1 hora por días y te hace como evaluaciones por semanas entonces dice que dura 3 punto dos horas y es algo interesante que podamos ver esta nueva novedad para poder tener en cuenta qué tiempo duran nuestros equipos inteligentes encendidos así de así que si somos de lo que lleva muy muy pendiente lo del consumo de energía eléctrica podemos analizar qué equipo se está encendiendo más que otro entonces es cuanto a este video, cualquier novedad nueva que salga, ustedes saben, voy a hacer otro video enseñándola y siempre voy a mantenerlo informado. Cualquier duda o comentario, por favor, debajo del video.